Esa gata toma pill, dale, muevelo ahí Con la banda siempre a ritmo, ahora me piden fit. Que tanto va a hablar de mí, dale Si soy regil, tu gata se trepa encima, me pide fatality Esa gata toma pill, dale, muevelo ahí Con la banda siempre a ritmo, ahora me piden fit. Que tanto a hablar de mí, dale se trepa encima me pide fatality compa no fue malgarete. si quieren bajarme les deseo buena suerte Toda mi zona zonas que más le mete coronando por pari uno gramos un par de billetes. vengo tumbando esa poe de 2017 par de act activando con ya no reformo el mambo como el no Estamos todo re del año tu es una mierda llegamos y te la activamos sembrando el terror. Donde sea que vamos Soy la máquina, ella tiene una mirada exótica No entienden los sacos de forma mágica, tú fuera de órbita Tienes y no su plática Está la semiautomática, sale muerto por crónica Máquina, ella tiene una mirada exótica Para, para, para, para ¿dónde están los que quieren party? Noche, party, prende la mari Las manos arriba de todo lo que quieran party Noche, party, prende la mari los giles dale. que bajen el barrio y le damos es esa gata prr. toma piel, dale Movelo ahí, con la banda siempre arrimora todo, me piden fit, que tanto va a hablar de mí, dale Si soy regil, tu gata se trepa encima, me pide fatality Ey. Esa gata toma piel, dale Movelo ahí, con la banda siempre a ritmo, ahora todo, me piden fit, que tanto va a hablar de mí, dale Si <risa> soy regil, tu gata se trepa encima, me pide fatality, fatality. Ey, Loche, bye. pa' que niño creo el mami, de casi la para el mundo Noche party, ah, prende de los barrios pa' los barrios, dos mil y pico Noche party, prende la mari Durra. Dale que no fuimos